Bueno, qué tal gente. Vamos a continuar en esta parte de arquitectura. En... Voy a bajarle un poquito a esto porque está muy alto. De arquitectura en el counter. Entonces, aquí tenemos. Uy, aquí tiene un vacío. Empezamos con los errores, ¿no? O sea, esto siempre va a tener errores porque, pues, igual, o sea, son, digamos, son diseños, son eh, eh, niveles que que han sido generadas por personas, pues sí, con el conocimiento básico normal, pues igual, pero siempre, pues digamos, aquí, pues esto de visualizar hacia abajo, pues no pues, no está muy bien. Obviamente, también va a tener cosas muy buenas, ¿no? O sea, digamos, aquí ya me metí en la parte donde no debía, porque me tiene esta casita. Bueno, pero este, voy a comentar, este es un mapa que es de París, que dice que es de París, pues ahí está la Torre Eiffel, y aquí sale como la parte de del, del, del, eh, la plaza, pues del. A plaza tal vez, yo hasta ahora lo voy a revisar yo también Pero pues igual lo, lo descargué Porque pues igual es el que eh, O sea Son temas interesantes que son los que Quiero tratar en este en este sistema En el que voy a empezar a trabajar en, en arquitectura en, en CSGO, en Counter Strike eh, Hay otros videos Para que sepan de qué, de qué se trata todo el tema ¿no? eh, Aquí pues Estamos en el, está muy abierto El mapa, no o sea digamos hay, hay que pensar En el tema de de, de que esto es un, un juego ¿sí? un, no, es, o sea, no es París ¿sí? no, no, no. O sea, Digamos si comparamos Por ejemplo Con, con, con un, un, un tema que, que en el Hitman Por ejemplo en el Hitman 2016 Que es los que yo conozco, voy a hablar desde todo lo que yo conozco ¿no? Obviamente de lo que yo no sé, pues no voy a hablar Porque pues para qué Pero digamos en, en París, por ejemplo En el, en el de Show Hopper El, el, el 2016 eh, Pues obviamente los gráficos son el triple de mejores Que lo que estamos viendo pero aquí digamos el Source es capaz de hacer ese tipo de gráficos Aquí pues tampoco, la iluminación está un poco de la tarde Y como que no la trabajaron pues tanto Pero pues igual eh, eh, eso es la comparación Porque digamos si miramos un, un, un nivel como los, como los de Hitman Pues es un nivel de, de desarrollo altísimo Que son los que, o sea allá es donde uno debería llegar sí Pero pues obviamente Square Enix pues es una empresa de millones de dólares Y pues nosotros no tenemos todo eso Ni tenemos un equipo de trabajo ni nada de eso Solo estamos haciendo pues así como este caso, pues niveles a, a nivel de estilo sí, como de diseño, y pero igual siempre podemos aprender eh, algo acerca de esto eh, y los errores también, porque es que de los errores es que aprendemos, sí, de los errores aprendemos. Aquí hay un vacío que no hay nada, esto es, pues, está raro, ah es agua, pero no se ve el color entonces aquí pues vamos a hacer como el recorrido de que es lo que yo quiero ir como implementando este no lo no no, no lo he revisado desde antes pero pues igual eh, se puede trabajar de, de esa forma también aquí tiene como una salida aquí está muy abierto, el mapa realmente está muy abierto entonces eso ya es ya es muy ya ya no, no, para para el nivel de editor del del juego para jugar ya ya es complejo que sea tan abierto porque pues no, no tiene los recorridos bien planteados y ¿sí? aquí hay un man, un muchacho allá sí, es muy abierto, miren, desde por allá desde lejísimos, no se dispara porque es muy abierto, de pronto necesita algunas barreras allá, estilo estilo las plazas de, de París, para que puedan eh, hacer como una, no dejar el espacio tan abierto eh, este tema de los carros, pues todos del mismo color, pues no es lógico, sí entonces como que las cosas que no son lógicas las notamos súper fácil que, que las notamos porque pues igual todos los carros del mismo color en realidad no es así, ¿no? Esta parte aquí tiene como un sistema de unas turbinas, está bien, eso puede funcionar ahí, se ve bien. Tiene eh, cosas digamos de aquí, la iluminación no tiene iluminación pues. Entonces esos son detalles que, que son importantes trabajarlos porque pues digamos acá lo mismo ¿sí? no, esa agua que si se ve negra pues eso no se ve rarísimo pero este, en realidad este mapa está como sencillo aquí también tiene un poco de carros ahí metidos así como lo como a lo, lo, lo loco ahí como raro pues no a lo loco sino que digamos bueno eh, voy a tratar de digamos eh, cri de, sí puede criticar o decir las cosas digamos de una forma pues eh, dentro de lo más respetable posible lógicamente este es el trabajo de una persona y hay que respetarlo entonces, aquí le faltó, digamos, bajar Pero igual, de todas maneras, las cosas y Lo que se quiere trabajar es es, es A través de, de errores Y de cosas también, porque igual pues De ahí es que vamos a aprender, ¿sí? Entonces tenemos que tener como esa actitud eh, Para poder eh, una buena actitud, para poder como Él recibir las críticas y yo poderlas hacer De una manera que no se dieran susceptibilidades Y, y, y para todos, y para la gente Que está mirando también, porque pues Eso para todo el mundo, ¿sí? para todas las personas y, y pues no vayamos no vayan como esos malentendidos y, y, y también esa no es la idea o sea digamos la criticar por criticar no es el sentido sí digamos el sentido es como ver cómo, cómo aprendemos y cómo utilizamos las cosas ver cómo podemos mejorar y cómo eh, estos son mapas de pronto este no no está tan, este video va a ser más corto porque pues el mapa no está no tiene ese nivel de complejidad así. Pero ya los mapas que, que sean más complejos, digamos te lo descargué porque tiene el tema de París, que es súper interesante verlo. Y, pero, pero aquí podemos, podríamos deber poder subir acá. Yo creo que sí como que sí podemos, no. Faltó eso, esta parte puede estar desarrollada bien. Pero no nos deja subir ahí tal vez. Ah no sí se puede, allá hay una escalera. Vamos a mirar. Que eso está súper interesante en este mapa, que podamos subir a esos espacios ahí, sí podemos, por acá. Pero no alcancé bueno, ¿no? Entonces, ay ahora ya no alcanzo. Mm, por aquí podemos subir, y esta torre Eiffel de pronto falta que los colores, pues igual eso sí es importante los materiales. Aquí como que uno puede subir acá Claro, está chévere que uno pueda subir acá Eso está súper interesante eh, Pronto le falta un poco el tema de tema a las cubiertas Pero o sea, voy a juzgar digamos todo, todo lo que yo voy, voy, que voy diciendo Porque pues igual esto aquí también Está un poco raro Pero, pero bueno eh, eso, eso es super, Esas ideas son súper súper importantes Porque pues igual hoy en día La gente no se fija mucho en esas cosas Porque pues no se vivimos en un mundo Así que no, no, no se está dando cuenta los detalles y pero es importante que digamos nosotros como diseñadores podamos eh, utilizar todo este tipo de cosas como un medio para, para aprender y para, y para conocer eso es lo importante, aquí tiene también como un espacio vacío, me recuerda a los, de, los del GTA V que son espacios así y eso no uno sé, se queda como en estos espacios así super chéveres que tiene GTA V, es un diseño de nivel espectacular ya, yo voy a hablar de todos, los, de todos los temas que yo Pues de los juegos que he jugado ¿no? Porque pues igual son los que so, Voy a hablar como de los juegos O sea todo esto tiene que ver con los juegos Y también pues tiene que ver con muchas cosas de la realidad también Porque pues tiene ya o sea, digamos este es un espacio real Bueno semi real Porque pues igual tiene eh, objetos ahí que no existen Pero pues este diseño O sea son diseños Son diseños personales de cada uno ¿no? Aquí tiene como un espacio blanco Esto puede funcionar O sea aquí vemos aquí puede tiene ese espacio que tiene vacío puede funcionar, no está mal, no está mal. Tiene que corregir algunas cosas, pero pero hay espacios que pueden funcionar. Yo quería ir a mirar allá, pero no no me han dejado porque pues salen estos señores. No me, dejan, no me dejan pasar allá y yo quiero ir a mirar. que ir a mirar esa zona a ver cómo está porque siempre la intervención es la que La que uno puede ir caminando y darse cuenta de las cosas bien aquí visualizándose como esta placita está funcionando bien y llega uno como hasta este espacio y aquí está bien o sea esto está súper bien llega hasta aquí hay unos refrescos eso está súper bien Entonces vamos a ver qué más por aquí encontramos Yo creo que toca por allá, pero para estas es el problema es que todos me salen ahí rápido Y no me dejan hacer el análisis bien Aquí faltó como una escalerita para poder subir así O oh, el agua es como color negra, eso, eso... Ah, bueno, ahora sí salió azul, mira Medio azul Agua negra, pues no sé, esas son cosas que se ve raro ahí hay un, Ah, no, ese no es Porque siempre tenemos que recordar que esto es un juego, ¿no? O sea, no podemos tampoco tomarlas tan en serio, pero pues igual Siempre hay que faltan sitios de, de donde ellos se puedan esconder, y eso es muy abierto el mapa, entonces tiene cosas interesantes, detalles súper bien. Escaleras, tienen estas jardineras, se ven súper bien. Aquí hay otra escalera que la hizo como hacia el otro lado también. ¿Es la misma? Creo que es la misma. Y aquí subimos a este espacio, pero aquí todo el mundo nos ve, ¿no? Entonces, digamos, para la parte del shooter, pues. Bueno, pero, pero bueno igual tiene cosas súper super bien. Digamos, este pocos modelos están bien. Están un poco atravesados ahí, pero bien. O sea, este, el diseño se ve bien la parte tiene cosas bien bien para el mapa. Tiene un, un, el carrito este, los camiones. Y bueno, básicamente como que no no tiene más, bueno, no hay no hay mucho contenido. Pero pues falta, falta un poco más de contenido yo creo que en estos mapas De pronto si uno los pudiera descargar y, y ayudarle con, con ciertas cosas Se podría, es algo que se puede implementar Pero pues igual no se sabe si la persona también está dispuesta a eso ¿no? y esos Son diseños, o sea, utilizamos estos diseños y pues igual, no sé ay, Son diseños eh, básicos como digo, ¿no? es que igual tampoco para hacer un diseño Así como los que estaba comparando pues, con el Hitman, imagínense, o sea pues es, es complejo porque pues pues eso es una empresa, ¿sí? Square Enix pues lógico, son empresas ya súper grandes que tienen mucho dinero y pues en, en comparación con pues como vamos a trabajar nosotros no no no pues no tiene comparación sí. acá hay otros espacios, esos espacios internos me parecen súper interesantes que los hagan esto es chévere, esto es muy bien, o sea, tienen cosas muy positivas que van a servir en otros diseños o sea, en diseños que uno haga o que uno sabe que va a implementar después porque esos, o sea, que de todas maneras no las creó el diseñador de este videojuego, pues de este, sí, ni este videojuego ni, ni el editor que hizo este mapa, pero hmm. Pero va a tener cosas super super chéveres que podemos analizar. Se metieron todos ahí. <risa> todos se metieron ahí hablando de lo que estamos hablando. De esa casetica ahí, está súper chévere. que hay otra? Ah, bueno, pero no le puso ese espacio ahí. O sea, digamos, dejar estos espacios así como zonas cerradas, eso no... Eso yo no lo hago en ningún diseño de niveles porque pues... Que no tiene sentido. No... Inclusive también tratar de evitar estos, estos espacios que quedan así muertos. Ah bueno aquí tiene una bajada como al agua. No la había visto. O sea, ya son digamos de, de la parte de. Esos ya son de. O sea, hay incoherencias en la parte para que sea, digamos, con el. el, el nivel, ¿no? Lo que es para niveles, para niveles de de, de videojuegos, sí. No, está súper fácil porque todos están ahí como súper cerca, entonces, se ven, todos se ven, entonces, a la hora que haya movimiento, todos son errores del nivel que, bueno, pero bueno, igual no importa, o sea, lo importante es que vamos a utilizar estas cosas, y, y, qué? y pues, igual utilizarlas o sea, de pronto, muchas cosas positivas, digamos, aquí está el bus que se parece mucho al del Silent Hill, entonces como que... Chévere, o sea... O sea, tiene cosas súper buenas que uno puede... De pronto mejorar esta parte de los herramientas acá, porque pues eso es, o se ve muy feo que quede así. Por fuera, ¿no? Pero bueno, igual esas son cosas que son fáciles de corregir. No tiene tanto problema. Ah, por la parte de donde está la torre. Donde está la torre, pues igual tienen como cosas ahí O sea, esa parte como central es importante en el nivel De pronto le faltó como hacer algunos arreglos ahí Ah, se puede subir, <ríe> que bien Pero el tiempo no nos da para... <ríe> Chévere O sea, como aparte de un café, eso está súper interesante Que podamos subir Entonces, eso tiene cosas chéveres, chéveres que, que... Pero faltan como desarrollarlas un poco más Pero tiene cosas súper, súper y aquí podemos ver todo, está súper bien. O sea, digamos, como concepto arquitectónico, son buenos. Pero. ¿Pero qué? Pero. Pero digamos, la parte del nivel, como digo, esas ya son cosas, sí, Ya para el nivel de, de juegos, sí. No funciona, no funciona, esas cosas no funcionan. No funcionan en, en este tipo de juegos. De pronto, en otros juegos puede funcionar muy bien, o sea. En otros juegos puede funcionar muy bien Y y no se sabe Bueno, aquí tiene muy, muy cerca estos elementos No, muy cerca, muy cerca Hay que separarlos, quitar de intermedio o Está sea, muy cerca Y el material, como ya había dicho, eso sí Ve, aparecen allá todos Aparecen todos allá Bueno, alejémonos para poder como seguir con el trabajo Porque pues, ese no... Eso no es lo que nos interesa, pues matar ahí como eso no. Y no podemos entrar. Y aquí pues ya subimos. Vamos a ver si hay algún otro... Por aquí no hay nada más. No, aquí hay una bajada así. Que estos tubos ven chévere. esto estuvo, se ve chévere. Esto se utiliza harto en los juegos. Este sistemas de, de redes los dejan siempre pues, para que uno visualice. Está aquí. Como que uno sale al otro lado. Pues esto. Vamos a ver a dónde salimos. A dónde salimos por acá salimos a, a la parte de allá esto puede funcionar, esta parte de aquí yo la veía súper bien, esto de aquí abajo puede funcionar se, y se ve bien y, y puede funcionar y de aquí nadie nos ve ¿sí? esta parte del lago está chévere que de pronto se pueda un lago ahí está bien, aquí lo hizo muy bien entonces esa parte está bien tiene estos barriles que son como para el control del agua como el nivel del agua en GTA V también se ven este tipo de elementos y se ve la torre, esta parte está súper súper interesante con lo que es la torre, o sea tiene este punto tiene la parte de la torre central y esas esquinas que quedan en, esos, en esas entradas, están tiene tres conceptos súper bien que están, eh, falta mejorar ciertas cosas pero tiene conceptos muy buenos este este nivel entonces de pronto eh, sirve sirve para, para para guía y, y puede para o sea, digamos podemos visualizarlo así y ya después pues uno igual puede ir trabajando ciertas cosas que esto sirve de base o sea digamos ya para uno eh, seguir pues con sus propios diseños pues, lógicamente esto es pues igual es un aprendizaje no entonces igual no no va a decir que mirar esto pues ya aprendimos no no porque igual pues eso es un recorrido pero pues bueno igual aquí podemos subir Todo lo tiene, toda esa parte la tiene bien. Aquí esa esquinita ahí con el carro, pues se ve raro. Pero de resto, bueno, eso es como que lo que más tiene, ¿no? O sea, Esta parte también me recuerda a lo que es la parte del, del en las plazas del American Truck. Esos son los, los juegos que yo conozco. Se parece mucho a las plazas de Europa, así. Pues porque esto es en Europa, ¿no? <risa> eh, aquí no podemos subir, bueno, entonces ahí está como raro. Este es un error también porque pues es necesario que uno pueda saltar porque pues no se va a devolver todo eso para que lo maten inclusive sí, no puede salir de acá no como que entré y no puedo salir sí entré y no puedo salir por ningún lado entonces un, otro error ahí que no puedo salir por ningún lado <risa> yo creo que de pronto ya en, en, en diseños superiores él los arreglará eso no porque pues igual si no entra y no puede salir como que es un error grave pero bueno igual eso son errores que yo creo que él al jugarlo se da cuenta de eso, ¿no? Al jugarlo se debe haber dado cuenta de eso, pues supongo. Y si no, pues ahí le dejo el dato porque eso no, no funciona. ¿sí? Ahí le dejo el dato para que. para que lo analicen y porque eso está mal. O sea, digamos todos los errores bueno, no pasa nada, o sea son cosas que que igual se puede ir corrigiendo, sí, o sea no. pues se va corrigiendo después. Tiene, la iluminación está un poco rara pero los digamos los, los espacios interiores se ven bien o sea son, son cosas que funcionan en un, en un videojuego todo esto funciona, todo esto funciona porque ya se ha visto que funciona Entonces, lo, lo, en otros juegos lo tienen así y funciona eso la gente además le gusta digamos los espacios son muy buenos para estar, para mirar o sea, la parte de visualización es, es lo más importante que uno puede hacer en estos juegos o que yo le veo lo más interesante, sí, hay muchas cosas que uno puede hacer, pero lo más interesante es, es mirar todas las cosas y, y darse cuenta, ¿no? Aquí tiene un vacío. Yo hubiera dejado todo por acá el espacio abierto para que pase al otro lado también y se pueda misar por debajo. salidas por abajo, está súper bien eso, puede ser una idea buena, pero pues yo creo que hasta ahí, o sea, hasta ahí lo que lo que más veo falta, el concepto de iluminación, eso, eso sí, es súper importante que lo, que lo implemente pero bueno eso hasta ahí o sea hasta ahí digamos es lo que veo voy a seguir con otro porque hay otros mapas super interesantes o sea no todos son buenos sí hay mapas que van a ser así como más bien regulares pero yo voy a tratar de escoger los mejores para que pues el mejor contenido sí porque esto es contenido pues gratuito y además eh, pues también con el permiso de los autores para poderlo usar entonces pero también eh, contenidos que sean buenos y que sean buenos contenidos para que no, pues, para no tener pues cosas que, que de pronto ya tienen demasiados errores. Entonces, pues, no. Sí, no nos va a servir ya ya con muchos errores, pues, ya demasiados errores, pues no va a ser nada productivo porque pues tampoco, sí, no podemos tampoco llegar hasta ese nivel de que todo esté mal porque pues, entonces, ¿qué estamos haciendo? Sí, igual ya, pues, lo importante también es aprender de lo malo, pero también hay que, tenemos que tener cosas muy positivas y eso también es lo que va a tratar en los análisis, o sea, en estos análisis de mapas y y de diseño de niveles para poder ir como mejorando sí, todo esto es para ir mejorando no, no no es para criticar, ni para decir lo negativo de los, de los juegos, ni nada de eso pero obviamente se van a dar criterios y conceptos negativos, porque pues igual no todo puede ser positivo sí y también hay que tener un sentido crítico si no podemos decir que todo está bien y ya eso no no está así en ningún área entonces, pues bueno igual hasta ahí lo, lo dejo que es la parte como de la torre Eiffel está súper chévere eso. De pronto la escala de la torre está un poco muy, muy, eh, muy pequeña. Esto tiene que ser más alto. Pero pero bueno, esas son cosas, ¿no? Cosas de cosas. Eh, aquí dejamos con este parqueadero. ¿Esta parqueadero? Bueno, este como esta calle. Como peatonalizada. Está bueno, interesante. Mm, y listo. Hasta ahí, digamos, aquí con la turbina. Tienen varias cosas que pues yo mejoraría. Pero bueno, igual no importa. O sea, digamos, es lo que tratar de hacer este, estos videos sin sin, sin sin sin ofender sin sin porque eso no, no, no es la idea no la, es el, siempre con el respeto que se merece la persona que creó esto que igual es un trabajo muy, bien hecho también ya tiene sus cosas buenas eh, y listo hasta ahí lo lo, lo dejo hasta ahí sería la parte que trabajaría en este vamos a, a seguir con otros a ver cómo cómo vamos con esta serie no listo gracias gente y cuídense